Ajá. Bueno, otro día más de tip para ustedes. Así que estamos tomando esta cultura, esta rutina día a día. Les voy a estar trayendo lo que es para mí unos muy buenos tips. Entonces hoy les vamos a hablar a esas personas que les gusta manejar bicicletas, a esas personas que les gusta salir en modo familiar quizá un poquito más profesional pero que quizás también cuando nos estamos desplazando queremos hacer alguna actividad como camping o queremos hacer un picnic en conclusión necesitamos llevar cosas a ese destino pero nos vamos en bicicleta ya sabemos que existen este, muchos accesorios para colocarle a tu bicicleta que tenga un rack Atrás, ya se los voy a mostrar Y ustedes puedan allí colocar unos bolsos Algunos morrales que se adaptan allí El que les voy a compartir el día de hoy Para mí es el mejor Y aquí va por qué Así que así comienza a lo tip del día de hoy Y aquí ya con mi bicicleta Les voy a mostrar entonces a lo que yo les decía Todos sabemos que cualquier bicicleta Que necesite un bolso Ya sea de los que van acá o de los que van acá arriba necesitamos un rack en el mercado existen muchísimos modelos de rack pero en este en especial que se los voy a dejar acá en la descripción para mí es el mejor miren la diferencia un rack como cualquiera otro pero en este caso traen estas varillas que tiene acá y ya les voy a decir por qué porque yo me conseguí el mejor bolso para bicicleta aquí está este bolso es de la marca Iberia y de verdad que me llamó muchísimo la atención ya que porque su tamaño no es ni tan grande ni tan pequeño, pero tiene muchos, muchos bolsillos. Entonces vamos a colocarlo en la bicicleta y les voy a demostrar cómo funciona. Aquí está el bolso. Simplemente este modelo de bolso no es de los que van aquí al lado. Y ya les voy a explicar por qué me gusta. Primero, este bolso calza en este sistema de rack pero ellos te lo venden para que, como que tú compres este, este rack pero les voy a mostrar que no es necesario comprar este rack que viene especializado para esto primero vamos con esta parte Él engancha aquí, esta parte es ondulada y calza con un clip que está aquí atrás y listo entonces, una de las cosas que me encanta de esto es que los bolsos que van aquí a un lado Aquí tenemos el sistema de cambios Esos bolsos siempre esta parte va a estar llena de grasa Se le va a pegar todo eso allí Y esa humedad de la grasa siempre se va a ir como que va a ir dañando los bolsos cuando van de, este, de estos lados Muchas personas solamente compran uno y lo colocan de este lado también Muy buena opción Pero igual la rueda siempre está agarrando sucio, agarrando cosas Y el bolso cuando va aquí a la final y a la larga, perdón, va a dañarse Va a, dañarse. Va a estar siempre en contacto con la humedad, con el agua pero esos bolsos cargan bastante. En este caso, este rack trae esa opción. Es un poco más reducido, pero me gusta. Miren, tienen estos bolsillos acá que puedes guardar cositas aquí. Pero si quieres, puedes hacer la extensión. Trae un clip aquí. Y de verdad, te queda esto ya como una bolsa. Y le cabe bastante. Se ve pequeña, pero le cabe. Miren la distancia. Igualmente queda como una... Una separación y nunca va a agarrar esa tierra y ese, ese sucio de acá. Cuando no lo necesites, simplemente quitas el clip y lo guardas. Tiene bolsillos acá, tiene varios bolsillos aquí. Puedes colocar un, un, tu, tu bol, tu suéter, lo que sea. Tiene muchos compartimientos y de verdad que vale la pena lo conseguí en Amazon les voy a colocar acá abajo la descripción para que ustedes lo puedan buscar y lo puedan comprar si les gusta ahora vamos con esa opción si no tienes este rack y no lo quieres comprar o en dado caso ya tú tienes otro modelo de rack y no quieres comprarte otro porque igualmente para qué tener dos les voy a mostrar cuál sería la opción de adaptar este super bolso a un rack convencional convencional esto es un modelo de rack universal que realmente sirve para cualquier tipo de bolso cuando van en forma vertical ¿Qué es lo que he hecho yo? Yo lo que hice fue que agarré la forma del otro rack que los, también está en línea, pueden ver todas las especificaciones y este rack viene con esta parte derecha. entonces yo lo que hice fue con unas pinzas lo doble un poquito y ya permite que el clip de atrás enganche ¿Pero qué pasa con el clip de adelante? Ojo, esto es solamente para aquellas personas que les gusta un poquito este, Que son hábiles con las herramientas Y de verdad que es una forma de ahorrarse Porque solo el rack vale por lo menos alguna, alrededor de 50 dólares Entonces si ya tú tienes uno, no hace falta que este, te compres otro Si eres hábil, te vas a ayudar Si no, le dices a un amigo y ya Entonces, la parte de atrás es súper fácil porque Levantas esta partecita de aquí atrás con unas pinzas Y esto siempre es aluminio, esto es fácil Se levanta Ves la altura de donde va a calzar el clip y es súper sencillo. Pim, calza. Pero ¿qué le pasa con la parte de adelante? Eso es un poquitico más de ingeniería. Ustedes saben que las manillas de las puertas, de los gabinetes, les puede servir muchísimo. Quizás ustedes tienen alguna vieja por allí y esa que es en forma de U les va a servir. Si no, en la ferretería consiguen una y eso valdrá como 2, 3 dólares, algo así. O quizás en la moneda de tu país las vas a conseguir o tendrás una por ahí, tirada lo que sea. Lo que hice fue que agarré... Dos huequitos, eso es todo lo que se necesita. Dos huequitos aquí en el rack, colocas esta manilla con los dos tornillitos y ya. Ya él trae como esa forma pequeña para que calce. Miren, esta es la versión del rack que vimos en, en este momento pero la versión mini. Igualmente para la versión grande va a ser el mismo tamaño, solamente que esto va a estar un poquito más acá adelante. Si son más atrevidos, pueden abrirle un huequito aquí, y esa parte de adelante entra, pero por el momento miren con una manilla de gabinete ustedes van a poder hacer que esta parte calce y la parte de aquí atrás como ya la habíamos doblado de una forma sencilla, unen el botón y ya, así que pueden utilizar la versión mini o la versión más grande, así que si ustedes quieren pasear en, pasear en bicicleta de una manera genial donde el bolso no se les va a dañar, esta opción que da Iberia es muy buena, así que se los dejo entonces acá la descripción, ustedes lo pueden conseguir en muchas plataformas, así que no es caro, así que búsquenlo, vean los, los reviews también de los comentarios de las otras personas y van a poder tener un buen bolso con bastante capacidad para guardar muchísimas cosas y les va a durar porque no va a tener ese contacto con el sucio que va generando acá la rueda, así que esta es la opción del Halo Tips del día de hoy.